lo mismo oír después oyen la palabra como oír llover no venga por esa puerta con hambre de Dios hambre hambre de oír palabra de Dios hambre de que Dios nos acuda que Dios nos diga lo que él quiere Aleluya Yo voy a entregar mi corazón A predicar esta palabra esta noche Todo lo que me quede Porque yo sé que cada predicación Puede ser mi última predicación Y quizás ustedes no vuelvan a oír mi voz Una vez un hermano le dijo A uno de los grandes predicadores De hace unos siglos atrás Cuando usted muera Le dijo Muchos se gozarán con su testimonio y sus mensajes. Y él le respondió, ¿por qué no te gozas hoy? Le dijo, que me estás escuchando. A su nombre sea la gloria en esta noche. El tema de esta noche. Cristianos según la Biblia Aleluya A su nombre sea la gloria hermanos Escuchó cuál es el tema Cristianos según la Biblia No según fulano, el pastor, la iglesia, la, el concilio No, cristianos según la Biblia Porque hoy todo el mundo es cristiano Si anda una Biblia en la mano o, se va a una iglesia, o si va a una iglesia Es cristiano Pero yo no quiero hablar de ese cristianismo Yo quiero hablar de un cristiano según la Biblia ¿A quién llama la Biblia cristiana? ¿Cuántos lo alaban? Con la Biblia nadie se cuela Con la Biblia, mire hermanito Tiene que ponerse bien derechito usted Porque no basta cargar la Biblia en la mano Hay que, hay que cargarla en el corazón Mi alma te alaba Jesús la Biblia no se anda de adorno, la Biblia se tiene para estudiarla, para practicarla, para amarla, para obedecerla, para someternos a ella, no para decir qué lindo este texto, ay cómo me habla, cómo me restaura, cómo me anima, no, esa palabra fue para que la pusieras en práctica. A cuánto le gusta esa palabra? Alabanzas al Cordero de Dios. Ame esa palabra, amela. Porque esa palabra es inspirada por Dios. Aleluya. Su nombre sea la gloria. Si no fuera por esta palabra, usted no estuviera hoy aquí alabando a Dios. Usted estuviera atado. Estuviera atado por demonios. Estuviera esclavizado por el pecado. Pero bendita sea esta palabra que dice el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y desde el día que nos encontramos con esa palabra, alabanzas a Cristo, se fueron las tinieblas de nuestra vida. Abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. El hermano santo me dijo los otros días, usted hable pastor, el que quiera me dijo que la viva y el que no, ya usted sabe, A su nombre sea la gloria. Todos tienen la Biblia abierta ya, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Cristianismo según la Biblia Si usted ya lo tiene me responde Con un afirmativo amén Gracias Señor Oiga con mucho cuidado Con pasión y con amor Esta palabra Dice el apóstol Pablo De modo Que si alguno está en Cristo Si esa palabra Tuviéramos que hablarla En un folclor salvadoreño Hondureño, mexicano Guatemalteco centroamericanos o suramericano Quizás lo diríamos de esta manera Si alguno dice que es cristiano ¿Cuántos de los que están aquí son cristianos? Pregunto una vez más ¿Cuántos están en Cristo? ¿Vive Cristo en el corazón de ustedes? ¿Ustedes sienten el testimonio del Espíritu Santo De que Él vive dentro de ustedes? ¿Puede decir en esta noche usted Yo soy cristiano Y que el Espíritu de Dios Le dé testimonio a su Espíritu De que usted es hijo de Dios que no tenga que titubear A la hora de decir Si sí, soy cristiano Ahora bien La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es En otra traducción, traducción lo dice de esta manera Nueva creación es Desde el momento que usted se convirtió a Jesucristo. Surgió un milagro. Dios no hace reparaciones. Escuchó lo que dije. Dios no hace chafas de cristianos. Dios no está remodelando cristianos. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Dios te hace nueva criatura, nueva creación. Desde el momento que te conviertes a Cristo, hay un antes y un después. Maravilloso es ese momento. Ay, cuando alguien acepta a Cristo con todo el corazón, con toda la fuerza de su alma, el cambio en su vida es notable inmediatamente se le ve la paz se le ve el gozo se le ve aleluya la luz de dios en su vida alguien lo provoca a ira y él no puede caer en esa trampa porque ya vive cristo dentro de él y por eso el apóstol pablo decía ya no vivo yo cristo vive dentro de mí aleluya o oh, gloria a su nombre y es imposible hermanito, imposible que alguien, aleluya, no cambie si Cristo ya vive dentro de él, gloria a Dios Es imposible, es imposible que alguien tenga a Cristo y esté amarcado y tenga raíces de amargura Y ande hablando chisme y ande pecando delante de la presencia de Dios y ande desciendo la mujer del prójimo Es imposible, gloria a Dios ¿Cuántos alaban a Dios Esto es cristianismo según la Biblia Esto no es cristianismo según los hombres Porque hoy te están predicando un evangelio diferente Dios lo único que te ve es el corazón Aleluya, no necesitas cambio. Dios te acepta como eres. Gloria a Dios. Escuchaba un predicador decir estas palabras. Y yo, cuando lo escuché, me causó náuseas. Y yo dije: Qué dolor, qué tristeza. Están engañando la humanidad. Aleluya. Entonces dije: Yo, ¿para qué predicamos del pecado? ¿Para qué hablamos de la salvación? ¿Para qué hablamos de Cristo? Si no hay necesidad de, de aceptarlo, se puede vivir como nos dé la gana. Y al fin y al cabo, Dios siempre nos va a llevar al cielo. Según este hombre, este hombre decía: Mi hermano. Fue un gran cristiano En su juventud Y tuvo una disolución Y dejó el Señor Y se fue a la borrachera A la droga Al pecado A los adulterios Fornicaciones A hacer todo lo que el mundo hace Todo el pecado de ha Habido y por haber El hombre se fue a cometerlo Y decía este hombre Y yo siempre le decía a mi hermano ¿Cuándo vas a volver al Señor? Y el hermano le decía, antes de esto, él decía que cuando su hermano había sido cristiano, había sido un hombre lleno de gracia, era predicador de la palabra. Y él siempre le decía a este hermano, yo siento que Jesús me sonríe, pero cuando se apartó del Señor, él le decía, ¿cuándo vas a volver? Y él le respondía. Yo espero que el Señor me dé una oportunidad Antes de que yo me muera Y, ven, y vivía con esa esperanza Y él le, le dijo un día Pero qué pasaría, le dijo Si te mueres de un ataque cardíaco Y no tienes la oportunidad No, le dijo él Yo espero Que antes de morirme Dios me dé una oportunidad de salvarme Y justo Murió de un ataque cardíaco sin ser cristiano Nunca volvió al Señor Y un ataque fulminante Se lo llevó a la eternidad ¿Y sabe cómo lo resumió aquel predicador En un estadio repleto de almas Quizás de unas 20 mil personas? ¿Sabe cómo dijo ese hombre? Hoy dijo mi hermano No pudo volver al Señor Pero estoy seguro Dijo Que aquel Jesús que le sonreía Se lo llevó con él Y hoy dijo Está frente a Jesús Viendo su sonrisa Cuando yo escuché semejante cosa Yo dije Hermanos y hermanas ¿están esta gente de Fuerte palmas al Señor eh, Primeramente damos gracias Al Todopoderoso Por concedernos el día Y el tiempo de estar aquí eh, Dios bendiga a nuestro hermano Pastor Nuestra hermana Pastora eh, A todos los que nos estamos presentes en este lugar, para adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a todos los que estamos, a los ancianos, diáconos, a los caballeros y a todas las damas, que el Señor les bendiga. A los jóvenes y a las señoritas y a todos los que nos van a sintonizar por la radio y a los que nos van a ver a través de los canales que estarán transmitiendo en esta noche. Eh, quiero invitarles a que se pongan de pie Vamos a iniciar este hermoso servicio para la honra y la gloria de Dios Todopoderoso Quiero invitarles a que busquen en su Biblia En el libro de los Salmos, en su capítulo 95, en su versículo 1 Dios bendiga a los musulmanos del grupo, que Dios les siga dando sabiduría para ejecutar los instrumentos, así Dios bendiga a los que están llegando y a los que vienen en camino, que el Señor los traiga con bien. Salmos 95, en su versículo 1, ¿lo tienen? Y así vamos a, a leer juntamente, dice así, venid, aclamemos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 una alabanza de adoración que dice, ¿Quién me puede dar perdón? Demos esa libertad de adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. que se pongan todos de pie tengo el gozo de cantar las alabanzas amén, gloria al Señor voy a cantar la primera alabanza rostro divino cantemos todos juntos hermanos siguiente alabanza somos soldados de la ley que bendecimos el, eh, la vida de nuestra hermana que ha entonado los hermosos símbolos y así al mismo tiempo dejo el tiempo ¿no? a nuestro hermano que nos trae la lectura Gloria a Dios, que se lo bendiga amados hermanos, amén, gloria a Dios cuando están felices, amén, gloria a Dios que se lo bendiga amados hermanos, amén que se lo bendiga hermano pastor, con su amada esposa, amén y también los que se hicieron presente, amén y también que se lo bendiga la vida de, los, de la juventud, amén Gloria a Dios, tengo el tanto privilegio de, de lucrar, de actuar una porción de la palabra de Dios. Les invito, les invito a que se pongan de pie. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Lo vamos a encontrar en el libro de Salmos, Salmos capítulo 19 y su versículo 30, 133 al, al 136. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. El libro de Salmos 119, en su capítulo 133 al 136, gloria a Dios, bendito Dios, que se le bendiga a los que están escuchando a través de la radio, amén, gloria a Dios, que sigue gozando con nosotros, amén, gloria a Dios, bendito Dios. Si ya lo tiene, vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ordena mis pasos con tus palabras y ninguna iniquidad se enseñaré de mí líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardabas tu ley amén, gloria a Dios, así palabra del Señor, amén, gloria a Dios así le dejo el tiempo al hermano que está dirigiendo Precioso es la palabra de nuestro Señor Jesucristo y de esta manera concentrémonos eh, a lo que viene. los coros, cantemos todos juntos y así el tiempo con nuestra hermana, eh, quien le corresponde el tiempo, Así cantemos todos, adoremos, quizás hemos apartado estos, este tiempecito para darle únicamente a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, el Señor, les saludo en el Padre, del Hijo y su Santo Espíritu Aleluya, el Señor, que Dios bendiga a la hermana pastora y el hermano pastor Les invito a que se pongan de pie y cantemos juntamente los preciosos coros Para la honra y la gloria del Señor, Aleluya Vamos a cantar el primer coro que lleva como tema El gozo del Señor, mi fortaleza es Aleluya Aleluya Oh, <laughs> Para la honra y la gloria del Señor, y así estoy dejando el tiempo al hermano que está dirigiendo. Nos hemos gozado con los preciosos coros que cada instante le dedicamos a nuestro Señor Jesucristo, porque no hay cómo pagarle a Él. Cada quien uno sabe de dónde salió, cada quien sabe dónde estaba antes de conocer a Cristo. Quizás algunos estaban perdidos en el licor quizás algunos estaban hundidos en una deuda o tal vez estaban enfermos ¿eh? o quizás tenían un sufrimiento así espiritual pero de algo o por algo Dios nos sacó de ahí y nos hizo libre y ahí se cumple la palabra de Dios que si hemos estado liber, li, libres Seremos siempre libres en el Señor Porque Él pagó un precio Él derramó su sangre Dios dejó que su único hijo viniera al mundo Y morir por todos nosotros Si, alguien, si un presidente viniera ahora Le pidiera un hijo a usted Para sacrificarlo ¿Usted lo daría? Imagínense qué amor tan grande que Dios tuvo con nosotros Dios lo único que tenía Y a veces nosotros Me incluyo, nos duele dar nuestro tiempo Pero sigamos adelante Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros Y que Si Él nos ayuda Y si Él está con nosotros Y no, nosotros ponemos de nuestra parte Un día lo veremos Cara a cara como dice la alabanza Así Dejo el tiempo a nuestra, hermana, a nuestra hermana que va a dar la bienvenida. Fuerte palmas al Señor. Amén, hermanos, mi santo privilegio es de dar la bienvenida. Les invito a que se. Ponen de pie, voy a dar la bienvenida al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Voy a dar la bienvenida al hermano Pastor y hermana Pastora. Voy a dar la bienvenida a hermanos, hermanos Caballeros y hermanas Damas. Voy a dar la bienvenida a los hermanos jóvenes hermanas señoritas. Voy a dar la bienvenida a los niñas y niños. Voy a dar la bienvenida a los jóvenes a los diáconos y el grupo. Así ha sido mi santo privilegio poder dar el tiempo a la mano que está dirigiendo. Así que nos, ha, nos han dado las bienvenidas a todos nosotros que estamos aquí, si hay algún amigo o una amiga que nos visita, y a todos los que nos están visualizando, ¿verdad? Que nos siguen acompañando el resto del culto. Quiero invitarles a que se pongan de pie. Y abren sus Sagradas Escrituras en el Libro de Malaquías, en su capítulo 3, versículo 8. Malaquías, capítulo 3, versículo 8, ¿lo tenemos? Y así damos lectura, dice así en el nombre del Padre, Hijo del Espíritu Santo, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora «En esto dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también al, a por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estés, estéril, dice Jehová de los ejércitos». Y así en este momento dejo el tiempo a nuestro hermano, quien corresponde a recaudar nuestra ofrenda. Yo sé que el ministerio trae su ofrenda a Dios también. Tiempo con ellos. Aleluya. Que sean los bienvenidos, hermanos y hermanas. Ofrézcanle palmas al Señor, hermanos, y gócete en la presencia del Señor. Así, hermanos, queremos cantar un bello canto juntamente con ustedes. Y queremos invitarles a que se pongan de pie. Cante este canto juntamente con nosotros que por tema con tu sangre, aleluya. por el tiempo aleluya cuánto nos gozamos con los hermanos músicos creo que se ve bonito a tocar un instrumento pero a veces detrás de esto hay una lucha también pero que el señor lo siga gozando y sigamos adelante y así el tiempo con nuestro hermano pastor fuerte palmas al señor Dios les bendiga, hermanos. Déselo fuerte al Señor. Dios les bendiga, hermanas. Estamos contentos delante de la presencia del Señor. Dios bendiga a los hermanos, amigos, los que nos están escuchando a través de la Radio Visión Celestial, como en su página en Facebook. De igual manera, los que nos visualizan a través del canal en YouTube, Dios habla hoy Santidad a Jehová. El Señor les bendiga, los guarde, los protege, pues quédese un momento con nosotros porque habrá palabra del Señor. Así que hermanos, estamos gozosos, hermano, porque el Señor nos tiene nuevamente con salud. Él nos despierta cada mañana, hermano. Bendito Dios, y, si, y pues con todo esto, pues tres hermanos riquísimos alimentos el día recibimos de Él. Alabado Jesús, y si usted no come, pues ese es su problema porque hasta el más pobre hermano, una sopita hermano y una trenza de tortilla, y ya está uno lleno ya pero yo sé que hay más de esto, el Señor nos bendice de una manera muy, muy especial Alabado Jesús, Dios bendiga a nuestro hermano Américo que está con nosotros en esta preciosa hora, siéntese gozoso, eh, bendito Dios y antes de orar por la ofrenda, bendito Dios, vamos a recibir nuestro hermano Ricardo López Cardona Que reconcilió el domingo, parece, y hoy se va a congregar con nosotros, dice el hermano Pase aquí hermano, vamos a orar por usted en esta preciosa hora Alabado Jesús Así que hermano, es algo especial, eh, bendito Dios que hoy nuestro hermano se va a congregar Pues bienvenido mi hermano Ricardo eh, sé fuerte en el evangelio que dice allí Sé fuerte eh, Cristo tiene todas las bendiciones para, para usted No solamente para usted, para todo aquel que desea buscar su presencia Así que el mundo nos ofrece el vicio Tirado en la borrachera eh, está lleno de fornicación, adulterio, sin fin de pecados. Pero Cristo nos ofrece la vida eterna. Es un poco duro de llevarlo, pero dice Jesús: El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y cargue su cruz y sígame. No se trata de aquel cruz que un día lo tuvimos aquí abajo del pescuezo, no. La cruz. Es la lucha La cruz es la crítica La cruz es el desprecio Porque en el mundo hay amigos Pero cuando hay necesidad Se retiran ellos de nosotros Pero Cristo no Incluso mira no lo podemos ver No hay col imágenes colgado Pero estamos seguros Que su presencia está dentro de nosotros Él está aquí y el que no lo siente es porque no quiere El Espíritu Santo está aquí Ahora te vamos a presentar delante De los hermanos que hoy serás familia De esta congregación Y recuerda que cuando un visitante Vamos en casa de alguien eh, Nos sentamos si, Es que si nos dan silla y si no pa, pa, paradito si nos regala un vasito de agua Gloria a Dios Y si no, pues no, nos aguantamos Pero a cambio Estando en casa, usted abre La refri, usted agarra y cocina Come Hermano, te llenas, te sacias Aquí no hay comida Material y Salimos, aquí está la Palabra de Dios Eso es lo que comemos Ahora aquí están Mira, los hermanos las hermanas allá un día Jesús y José y Juan se quedó Jesús allá en, en Jerusalén el día de Pascua y se vinieron y se dieron cuenta que Jesús venía con ellos, se dieron cuenta pero ya habían llegado hasta en Nazaret y según dice que más de un día de camino y buscaron dentro de la multitud y lo que pensaron volvieron otra vez a Jerusalén y cuando entraron en las sinagogas, María le dijo, "Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Yo y tu padre pues te estamos buscando." Pero qué dijo Jesús? "Mi padre, mi madre, mi hermano es el que hace la voluntad de Dios. Nuestros hermanos somos todos estos en la familia. Bienvenido, pero sé fuerte." Yo vengo de la borrachera, pero cuando Cristo obró en mí, 20 años aquí estamos. Muchos han llegado golpeados, pero el Señor los ha sanado. Cuesta sí, ahora es momento de apartar del amigo. No se trata de abandonarlo. Te dice, ¿quieres uno? No, ya tengo uno, se llama Cristo Jesús. Sé fuerte, defienda tu salvación con Cristo Jesús. Ahora tienes todo el derecho, incluso con el tiempo entenderás cuál es la responsabilidad de un miembro. Cuando uno ingresa en una familia, pues tenemos que pagar renta donde vivimos. Aquí se trata de los diezmos. A las oraciones, los miércoles, culto, viernes, sábado, domingo, martes Vénganse porque esa es ya tu responsabilidad No solamente responsabilidad sino dependemos de esto Si Cristo viene, el que obedece tendrá la vida eterna Esos son las responsabilidades del miembro Pero eso quedará del Espíritu Santo contigo Así que Felicidades, bienvenido a casa Y vamos a orar por ti Ustedes doblen rodilla Iglesia y nosotros los ancianos Mi esposa vamos a orar por nuestro Hermano Ricardo, doble su Rodilla, Padre eterno que estás En los cielos, oh mi Amado Rey de los cielos Gracias te damos Hemos aquí Delante de tu presencia Padre eterno Oh mi amado Grandes cosas Lo que tú estás haciendo Padre amado Aquí está Señor Mi hermano Ricardo López Cardona Dios mío Hace Dios casi ocho días Se reconcilió Delante de ti Y hoy Dios mío Se congrega como familia De esta congregación Toma tú el control De su vida oh Señor lo recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo toma tú el control de su vida en tu nombre reprendo toda trampa del diablo todo espíritu todo demonio de cualquier vicio reprendemos en el nombre de Jesús ahora Dios cuídalo Protéjalo, Señor, por favor. Dios eterno, Señor, bendice la ofrenda de tu iglesia que han depositado. Consagra los diezmos, las primicias que han depositado al alfolín. Y toma tú el control, Padre eterno. Cuida, Dios, los pies de tu pueblo. Guárdalos, por favor. En el nombre de Jesús, muchas gracias Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, gracias Señor, puede ponerse de pie hermano y venga para acá, bendito Dios, eh, bienvenido en la casa de papá, bienvenido como familia, eh, hermano recibamos a nuestra familia Con una frente de palmas eh, Bienvenido y Dios te bendiga Fuerza en el Señor Así que cualquier cosa Un día pues quizás te sientes deprimido Necesitas apoyo en oración Hazme a conocer Y iremos para apoyarte Recuerda el que hace la obra es Cristo Nosotros es para ayudarte a Apoyarte en oración No dudes en llamarme porque a veces hoy en día Hay muchos llamados siervos mentirosos Que por cuando alguna cosa Estamos orando por una familia hermano ahorita eh, Que está en el hospital Y los están atacando allá en Guatemala Por miles de quetzales por oración Y Dios no cobra Lo que ha recibido de gracia Dele por gracia dijo Jesús sin duda, haznos a conocer Dios te bendiga y puede pasar en su asiento alabado Jesús bien hermano, eh, estamos contentos gozosos y vamos a seguir orando que el Señor traiga nuevas almas y no solamente orar sino pues también hay que hablarle de la palabra de Dios allá afuera, alabado Jesús así que hermano, el gozo sigue nuestro hermano con nosotros Así que el Señor bendiga a nuestro hermano que ha, ha sido presentado. Fuerte palmas al Señor. De esta manera dejo el tiempo a nuestra hermana solista que viene a deleitarse delante de nuestro Señor Jesucristo con sus alabanzas. Amén. Que vive a su nombre... Dios te bendiga, hermana pastora, hermana pastora, y los que se tienen presente hoy, pónganse de pie, vamos a cantar un canto que se llama, Oh Señor, Tú me has dado nuevo corazón. Oh, oh, Así que oremos por hermanita y también por los padres de ella, que el Señor les dé sabiduría para corregirla y así espiritualmente y para que ella tenga esa larga vida va para cantar, quizás no todo el tiempo aquí, verdad, porque un ministerio cuando empieza a florecer, cuando el Señor lo empieza a florecer, se expande, amén. Así que oremos mucho por ella y por su familia, que el Señor los bendiga y pues por gracias recibimos ese talento. Amén. Y así dejo el tiempo a nuestro hermano que va a presentar a la sociedad juvenil. Fuerte palmas al Señor. Aleluya. Dios nos bendiga, amados hermanos, los que estamos presentes. Dios bendiga al hermano pastor y a la familia pastoral Me ha cedido este santo privilegio de presentar a los jóvenes Le invito a todos los jóvenes y señoritas que pasen aquí adelante A todos y cada uno de ellos Vamos a cantar una alabanza con ellos Y les invito a que se pongan de pie y nos acompañen juntamente con ellos Amén, gloria a Dios El tema de la alabanza se tiene como título canto a Dios, canción a Dios, alabemos con todo nuestro corazón hermanos. Ha sido nuestra participación. Le invito a todos los jóvenes y señoritas que pasen en sus lugares. Y le doy gracias al Señor porque me ha dado este hermoso privilegio y le, le dejo el tiempo al hermano que está dirigiendo. Amén. Doy a Dios. Sí, que nos gozamos con todos los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Todos somos jóvenes porque no hay viejo en Cristo espiritualmente, todos somos jóvenes, amén, eh, nos gozamos con la juventud, eh, ahorita en este momento dejo el tiempo a nuestra hermana quien corresponde meditar sobre la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo y pongámonos atención a la palabra, tiempo con nuestra hermana. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, en esta noche. El pues, Señor les bendiga, mis amados hermanos, que se hicieron presente en esta noche. Pues gracias a Dios, porque solamente Él nos ha dado vida y salud. No hay nadie más, mis amados hermanos, si solamente nuestro Dios, que es tan poderoso con nosotros, porque hay de aquellos que están en hospital en esta noche Cuando está así, amados hermanos eh, O cuando uno está enfermo, uno, amados hermanos, no tiene gana de alabar a Dios Pero tú y yo que estamos bien de salud, demos gracias a Dios Porque por él, amados hermanos, caminamos, nos levantamos abrimos nuestros ojos, porque sin Dios no somos nada, mis amados hermanos, gloria al Señor. Agradezco por el tiempo que los jóvenes que me hayan concedido en esta, en esta noche, gloria al Señor, pero antes, gloria al Señor, vamos a pedir la dirección a nuestro Dios Todopoderoso en esta hora. Padre bendito, muchas gracias, Señor, en este momento agradezco, Señor, agradezco, Padre mío, Espíritu Santo, en esta hora Señor, por tu gracia y por tu misericordia, Papá, aquí estoy gracias, mi amado, gracias, Padre, Espíritu Santo cada día, Señor, Padre amado, danos fuerza, dame valor en esta noche, Padre, yo me someto, Señor, bajo tu dirección, bajo tu guianza. Señor, Padre mío, habla a tu pueblo, Señor. Habla, Padre, las, a los jóvenes, Señor, en esta noche. Padre mío, porque yo no soy nada, Señor, Espíritu Santo. Más solo lo que tú me has dado, Señor, la autoridad, Papá. Tú eres, Señor, el que hace obra, milagro, Señor. Señor, obra, Padre, que Dios mío no hemos visto, papá, y los que no han visto tus obras, tu milagro, demuestra tu poder, que tú eres el Dios de poder, Señor. Hemos visto, Señor, tus milagros, grande Padre, y a los que no han visto, Papá, demuéstralo, Señor, Padre mío. Señor, y a los que nos están viendo y escuchando, Padre y si alguno, Señor, está en cama, levántalo, Señor y si alguno, Padre, está afligido, está angustiado habla, Señor, levántalo, dale fuerza, dale valor pero yo me someto, Señor, bajo de tu poder, bajo de tu guianza en esta hora Gracias Padre, gracias Señor amado, gracias Jesús Gloria al Señor, aleluya Así mis amados hermanos, gloria al Señor, pónganse de pie, todavía no hemos lecturado la palabra del Señor Vamos a meditar sobre la palabra del Señor que vamos a encontrar en Primera de Timoteo, gloria al Señor Capítulo 4, verso 9. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 9. Gloria al Señor. Búsquelo, mi amados hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor, cuando lo tengan confirma con, con un amén, Gloria al Señor Búsquelo mis amados hermanos porque es necesario porque a eso hemos venido, Gloria al Señor Damos tiempo para que usted lo busque y para que se ponga a meditar, Gloria al Señor, sobre la palabra del Señor Primera de Timoteo capítulo 4 verso 9, cuando lo tengan confirme con un amén lo leemos bajo dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en Él de Dios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 la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren gloria al Señor tome su asiento mis amados hermanos y hermanas pero no a dormir gloria al Señor si hemos venido a escuchar la palabra del Señor en esta hora Gloria al Señor, y los diáconos, que estén, Gloria al Señor. Entiende a los que se duermen, Gloria al Señor, porque ese es el trabajo de ellos. Pero no que los diáconos, ese es el trabajo de ellos, hermano, usted se va a dormir. No, mi amado hermano, Gloria al Señor. Porque hemos venido a recibir la Palabra del Señor. Hemos venido a recibir el alimento, Gloria al Señor para tener fuerza, gloria a Jesús. La Palabra del Señor dice, Palabra fiel es digna de ser recibido, gloria al Señor. Hemos venido, mis amados hermanos, recibir la Palabra del Señor. Y pongamos, amados hermanos, gloria al Señor, por obra la Palabra del Señor. Que la Palabra del Señor, gloria a Jesús, que tomamos, amados hermanos, para nuestra fuerza, para nuestro alimento, Gloria al Señor. Dice el verso 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos, Gloria al Señor, o previo, porque es esperamos el, en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, gloria al Señor. No Amados hermanos, gloria al Señor, esp estamos esperando a nuestro Dios. Pero, amados hermanos, gloria al Señor, si hemos venido aquí es porque estamos esperando a nuestro Dios, y si estamos esperando a nuestro Dios, tenemos que permanecer cada culto, gloria al Señor. Si estamos esperando el Salvador, tenemos que, gloria al Señor, perseverar en todo el tiempo, porque así dice la Palabra del Señor. Porque, amados hermanos, a veces damos importancia a lo que es el trabajo, a veces por el trabajo no venimos en la iglesia y nuestro nombre es creyente, gloria al Señor. Entonces, de qué, amados hermanos, tu nombre si es creyente, si tú te das tiempo al trabajo, pero la Palabra de Dios dice que estamos esperando el Salvador. Y si estamos esperando el Salvador, es porque tenemos que estar, gloria al Señor, buscando a Él cada día. Y si estamos buscando, y si estamos esperando el Salvador, Gloria al Señor, tenemos que permanecer en todo el tiempo al culto No cada mes, no cada semana, mis amados hermanos, porque cómo te vas a alimentar, Gloria al Señor Si cada dos semanas, si cada mes, mis amados hermanos, Gloria al Señor, no estamos llenos, no nos llenamos, amados hermanos no sé si usted se ha dado cuenta, si, so, si usted solo comiera un vez a la semana, cómo va a estar usted. Y así tenemos que ser gloria al Señor en las cosas del Señor. Si en, estamos esperando gloria al Señor, a nuestro Salvador, tenemos que estar presente en cada servicio, porque estamos esperando a nuestro Dios Todopoderoso. Y nuestro tema en esta noche sea ejemplo de los creyentes, gloria al Señor. La palabra del Señor no va a hablar solo a los jóvenes, sino nos va a hablar a todos en esta noche, gloria al Señor. El verso 11 dice: Esto mando a enseñar. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza, gloria al Señor. Cuando la palabra dice, ninguno tenga gloria al Señor en poco tu juventud, jóvenes, gloria al Señor sino sé ejemplo a los que están afuera, gloria al Señor. Que seamos ejemplo, mis amados hermanos, gloria al Señor, de aquellos que están afuera, de aquellos que estamos aquí en la casa del Señor, no solo afuera, ni solo aquí en el templo, sino amados hermanos, en todo mis amados hermanos, gloria al Señor. Ancianos, que seamos ejemplo, Gloria al Señor No solo con la vestidura, porque la Palabra de Dios dice Con nuestro conducta, Gloria al Señor Porque hoy en día, mis amados hermanos, Gloria a Dios eh, Gloria al Señor, escuchamos el nombre que es cristiano Pero su vocabulario, más que un mundano, Gloria a Dios pero la Palabra de Dios dice que seamos ejemplo, gloria al Señor con nuestras palabras, con nuestras conductas, gloria al Señor pero no quiere decir si usted está o se sienta en medio de los amigos, gloria al Señor va a copiar lo que es vocabulario de ellos, no sino mis amados hermanos tenemos que mostrar que somos cristianos gloria al señor pero tampoco de no predicar la palabra de Dios amados hermanos no cumple amados hermanos gloria, gloria a Dios de decirle al que no no ha recibido la palabra de Dios a los que están afuera predique la palabra de Dios. Y si ellos no cambian, mis amados hermanos, usted ya salió en su responsabilidad Que usted, amados hermanos, demuestre el ejemplo que la Biblia nos habla aquí Que no sean los, Gloria Señor, los que están en el mundo Que no sean ellos que te van a, Gloria Señor, enseñar de hablar malas palabras Gloria a Dios. Porque muchas de las veces hoy, amados hermanos, hay hermanos, vemos, gloria al Señor, vemos aquí en, las, en la iglesia, pero afuera, mis amados hermanos, unos vocabulario, gloria al Señor. Pero la palabra de Dios dice que seamos ejemplo, gloria al Señor. Amados hermanos... No quiere decir que usted no se va a juntar, si es en su trabajo, mis amadas hermanas, gloria al Señor Si te pregunta que usted es cristiano, dile que usted es cristiano Gloria a Dios Y amados hermanos, aprovecha el tiempo de decir la palabra de Dios pero la persona, si no cambia, mis amados hermanos, si sigue con su vocabulario, usted entonces, apártese, pero no odiarlo, odiar la gloria al Señor, sino aparte, mis amados hermanos, demuestre que usted es un cristiano. A la hora cuando sale a lonche a comer, mis amados hermanos, ore por su comida, demuestre que usted es cristiano, gloria al Señor demuestre que usted ha recibido gloria al Señor en su corazón porque si usted gloria al Señor, si no le dice la Palabra del Señor entonces ellos te evangelizan, gloria al Señor, entonces te convierta como ellos con malas vocabulario, gloria al Señor. Pero, amados hermanos, la palabra de Dios dice que seamos ejemplo, gloria al Señor. Pero no solo en el trabajo, mis amadas hermanas y hermanos, sino también en nuestra casa. Que seamos ejemplo a nuestros hijos, que seamos ejemplo a nuestras hijas, gloria al Señor. Que, amados hermanos, no solo en el trabajo, no solo a los jóvenes, no solo a los ancianos, también ustedes, mujeres, gloria al Señor, seamos ejemplo a nuestras hijas, gloria al Señor. Porque si usted sigue cortando su cabello, también su hija va a cortar su cabello, gloria al Señor. Porque si usted sigue usando licra, también su hija va a usar licra, gloria al Señor pero la Palabra de Dios dice que seamos ejemplo, gloria al Señor que no permitamos, gloria al Señor, que los que están allá afuera se burlen, gloria al Señor no de nosotros sino de Dios, gloria al Señor entonces mis amadas hermanas que seamos ejemplo, Gloria al Señor, muchas de las veces, amados hermanos, usted trae su, su niña en la casa del Señor con el pantalón. No, mis amados hermanas, Gloria al Señor, yo estaba escuchando a, a alguien, dice, Gloria al Señor, que los niños eh, nacen aquí, son inteligentes, pero si, si nuestros hijos nacen aquí en inteligente, también nosotros tenemos que demostrar eso. Y ellos van a ver porque son inteligentes, gloria al Señor. Porque muchas de las veces dijimos que son inteligentes, pero usted le da el celular a la niña y al niño, gloria a Dios. ¿Y qué es lo que miran aquí, mis amados hermanos? usted deja mucho tiempo su niña en el teléfono usted no sabe qué es lo que está viendo en ese teléfono ¿Qué entonces ejemplo estamos dando a nuestros hijos Gloria al Señor yo estaba escuchando a un familiar mío Gloria al Señor que cada vez cuando llega en el trabajo ella trabaja de noche y cada vez cuando llega en el trabajo deja el celular a sus hijos para que ella se duerme un rato Gloria al Señor pero descubrió un día, dice que los niños estaban viendo, gloria al Señor, estaban viendo, gloria al Señor, malas cosas en ese teléfono Descubrió ella que estaban viendo los hijos Y ella preguntó, ¿y cuánto, cuánto tiempo están viendo eso? Pues la grandecita no, es, no dio respuesta, el que dio respuesta es el chiquito. Desde que empezaste a trabajar, mamá, y mis hermanas también se han encimado encima de mí, según decía el niño. Amados hermanas, tenemos cuidado en eso, por eso la Biblia dice, que seamos ejemplo, gloria al Señor, que ejemplo damos a nuestros hijos, si nuestros hijos, amados hermanos, son inteligentes, tenemos que, amados hermanos, de enseñar a orar, tenemos que enseñarlo traerlos en la casa del Señor, tenemos que, amados hermanos, levantarnos, gloria al Señor. No permitamos, mis amados hermanos, gloria al Señor, que las cosas malas llegan en nuestro hogar, o está llegando, o ya está, amados hermanos. Porque hay, amados hermanos, veo, Gloria al Señor, niños con el teléfono, mis amados hermanos. Porque da usted su teléfono, Gloria al Señor. Porque no seamos, amados hermanos, Gloria al Señor, enseñar a nuestros hijos de leer una lectura de amados hermanos enseñarle con sus textos, gloria al Señor. Pero ¿qué hacemos, mis amados hermanos? Damos el teléfono a nuestros hijos. Y la palabra del Señor nos dice que seamos ejemplo, gloria al Señor. Porque la palabra aquí no solo habla de la juventud, gloria al Señor, sino habla hacia nosotros y habla también desde niñez, gloria al Señor que tenemos que hacer ejemplo y si ellos, si nosotros seamos ejemplar a ellos, ellos van a ver de nosotros, pero si tú le das teléfono, amados hermanos a ellos, ellos van a seguir viendo el teléfono y nunca van a descubrir la Palabra del Señor, nunca van a tener, gloria al Señor, un texto en memoria, gloria a Jesús, porque lo que miran los hijos ahí, amados hermanos, son cosas desagradables, gloria al Señor, pero ellos no tienen la culpa, el que tiene la culpa es la mamá o es el papá, gloria al Señor. Porque ellos son chiquitos, mis amados hermanos, gloria al Señor. Usted se da cuenta, si usted prepara buena comida a ellos, ellos lo comen. Pero si usted le da pura sopa a sus hijos, también se acostumbran pura sopa, mis amados hermanas, gloria al Señor. Pero si usted prepara bien algo a sus hijos, lo va acostumbrando y ellos lo van viendo cómo se cocina, cómo se hace, mis amados hermanos, gloria al Señor. Por eso la Palabra de Dios dice que seamos ejemplo, gloria al Señor. Jóvenes, que sea ejemplo de aquellos que no han conocido a Dios con sus conductas, gloria al Señor. O no es necesario decir que usted es cristiano si la gente te mire. Mira cómo forma de hablar, mira cómo está. Y después pregunta a uno si uno es cristiano, pero usted, usted le da respuesta que sí. Entonces la gente se queda sorprendido porque, amados hermanos, tenemos que cambiarnos, tenemos que hacer algo, gloria al Señor. Pero si seguimos, mis amados hermanos, entonces, ¿qué va a ser de nosotros? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, gloria a Dios. Amados hermanos, gloria al Señor. Preocupemos, amados hermanos, gloria al Señor, amados hermanos, porque si no vivimos la Palabra del Señor, si el Señor viene, ¿qué se va a hacer de nosotros si no, amados hermanos, aunque cositas pequeñas, Gloria al Señor, si no damos importancia, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos perdiendo el tiempo, Gloria al Señor, si no estamos haciendo lo que dice la Palabra del Señor. Gloria al Señor, aleluya. no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las de las manos del presbiterio ocúpate en estas en estas cosas permanece en ellos para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ellos, pues haciendo esto, tú salvarás a ti mismo y a la que te oyere en Gloria al Señor. La palabra del Señor, mis amados hermanos, Gloria al Señor, no descuides el don que hay en ti. No, no descuides tu salvación, no descuides tu ministerio, gloria al Señor. Presidente de jóvenes, adelante, no descuides tu ministerio que Dios te ha dado. Los ministerios que Dios nos da, amados hermanos, no a sí mismo, gloria al Señor, sino es la voluntad de Dios, porque Dios vio algo en nosotros Gloria, Señor, Presidenta de Damas no descuide, Gloria, Señor, su ministerio hay que, Gloria, Señor, seguir adelante hay que también vivirlo, Gloria, Señor porque hoy en día, aunque nuestro nombre es gloria al Señor, aunque nuestro nombre es algo tan grande, pero afuera somos otro gloria al Señor. Pero la Palabra de Dios dice que seamos ejemplo con nuestras conductas. Nuestras palabras, mis amadas hermanas, se tiene que ir las palabras que hablamos en aquel tiempo, pero ahora ya somos nueva criatura, ya no debemos de hablar malas palabras, que hablaremos, amados hermanos, palabras de Dios, gloria al Señor. Quizás en aquel tiempo cuando no éramos cristianos, teníamos, amados hermanos, una conducta mala, teníamos, amados hermanos, un vocabulario tan fuerte, desagradable, pero cuando aceptamos a Dios, Dios hizo un cambio a nosotros y si Dios hizo cambio, tenemos que cambiarnos, gloria al Señor. Si Dios hizo algo por nosotros de levantarnos, de sacarnos, amados hermanos, en las malas cosas, en las malas palabras, amadas hermanas, donde vivíamos antes, si Dios nos ha dado gloria al Señor, un don, si Dios nos ha dado algo, tenemos que Gloria al Señor, tenemos que agarrarlo, amados hermanos, tenemos que tenerlo en el corazón, tenemos que tener ese miedo, gloria al Señor. Porque si alguien no tiene miedo, gloria al Señor, a Dios, ese es el diablo, amados hermanos, la que usa. Pero cuando el diablo te empieza, Gloria al Señor, usar tu boca, usar tu vida, usted resiste, mis amados hermanos, Gloria al Señor. Y cómo podemos resistir perseverando en la casa del Señor todo el tiempo. Porque si no permaneceremos aquí, mis amados hermanos, entonces no somos nada, ¿a dónde vamos a traer la fuerza? Si, amados hermanos, no estamos perseverando en cada servicio, gloria al Señor. ¿Qué fuerza vamos a tener, mis amados hermanos? Y los que no tienen ministerio, amados hermanos, gloria al Señor, vive la palabra del Señor. Los que, amados Señor, en otras palabras, los que no son directiva, gloria al Señor, véngase al culto, gloria al Señor. Porque Dios tiene algo a todos los que estamos aquí, lo que pasa es que nosotros somos, amados hermanos, las que no queremos, gloria al Señor, servir a Dios. Por qué nos cuesta decir gloria a Dios, porque no, amados hermanos, no queremos como que venimos aquí nada más a sentar. Pero déjame decirte que Dios, amados hermanos, es la voluntad de Dios que tú estás aquí. Y si tú estás aquí es por la gracia del Señor, porque Dios tiene algo preparado para ti. Pero a veces, amados hermanos, no lo recibimos. A veces cuando se habla la palabra del Señor, hermano, tenga un cargo en la casa del Señor, dice no. No está rechazando a mí, ni al pastor, ni a los ancianos, si usted está rechazando a nuestro Dios. Porque mis amados hermanos, cada gloria al Señor, directiva que se quedan, amados hermanos, cada año, gloria al Señor, nosotros nos sometemos en la oración, quién es lo que Dios les va a poner, porque mis amados hermanos, Aquí, amados hermanos, no ponemos a los, que los, a los que diezma más o a los que persevera más, no, mis amados hermanos, sino que Dios, el que hace, el que toca el corazón, al que sirve al Señor en sus obras, gloria al Señor. Así, mis amados hermanos, dice la palabra, gloria al Señor, no descuides el don que hay en ti, gloria al Señor. No desecha perder lo que Dios te ha dado, gloria al Señor. Si Dios te ha levantado es porque Dios te ha dado algo y no lo descuides, gloria al Señor. Porque si descuidamos, mis amados hermanos, ¿qué va a ser de nosotros? Gloria al Señor. Porque la palabra de Dios dice, en aquel día cuando Dios hará pregunta, ¿qué es lo que hicimos, gloria al Señor? Pero, ¿qué es lo que va a decir si usted no quiere trabajar en la cosa del Señor? Si usted ha descuidado que el don que Dios te, te ha dado, el don, amados hermanos, entonces, ¿qué usted va a decir? Hágase un pregunta solo, amados hermanos, a veces yo me pongo a meditar, gloria al Señor. ¿Qué es lo que diremos, mis amados hermanos, en aquel día? ¿Qué hiciste, hija? ¿Qué hiciste, hijo, con el talento que yo te he dado, gloria al Señor? Pero si no queremos recibir, gloria al Señor, los trabajos del Señor, entonces, ¿qué vamos a decir? Y si hemos recibido, Gloria al Señor, el trabajo del Señor, pero si lo descuidamos, ¿qué cuenta? Vamos a dar, Gloria al Señor. Si hemos parado, mis amados hermanos, sobre el ministerio, Gloria al Señor, ¿qué cuenta? Diremos entonces. Porque aquí dice, mis amados hermanos, Gloria al Señor, ocúpate en estas cosas. Amadas hermanas y hermanos, ocupemos en las cosas del Señor. Si hay ayuno, gloria a Dios. Si hay vigilia, vengamos en la vigilia, vengamos en la oración. Que oh, nos ocupemos, mis amados hermanos, así como nos ocupamos en el trabajo. Porque usted no, no se queda ni un día. Si se queda uno, amados hermanos, los materiales a veces duelen, mis amados hermanos. Y así debería de ser en las cosas del Señor. Pero no, más a mis amados hermanos, sino a veces damos importancia al trabajo. Cuando no trabajamos un día, dos días, nos duele, mis amados hermanos. Yo los digo porque me ha pasado así. Pero si así fuera en las cosas del Señor estuviera repleto estas sillas vacíos, gloria al Señor. Pero no, mis amados hermanos, el enemigo se está gobernando más en la vida de los cristianos hoy en día. Pero, ¿por qué, mis amados hermanos, por lo mismo vuelvo a decir que nosotros somos tibio en la oración? Ni caliente ni tibio, dice mis amados hermanos, gloria al Señor. Por eso, mis amados hermanos, cuando viene oferta de trabajo, ahí vamos, mis amados hermanos, pero si les dice oración, nadie viene en la oración. Pero, amados hermanos, preocupemos, gloria al Señor, a nuestros ministerios que Dios nos ha dado. Preocupemos, mis amadas hermanas, a los que, gloria al Señor, que no tienen trabajo en las cosas del Señor, o en otras cosas, no tienen, Gloria al Señor, privilegios aquí en el altar, pero venga a servir al Señor. Porque solamente Dios, mis amados hermanos, el que nos guarda y nos cubra. Porque si no oramos, mis amados hermanos, Gloria al Señor, estamos sueltos, Gloria a Jesús. Pero si oramos, buscamos a nuestro Dios, Él nos da fuerza, Él nos levanta, Él nos da fortaleza, gloria al Señor. Y así, mis amados hermanos, gloria al Señor, agradezco por este tiempo que los jóvenes me hayan dado, gloria al Señor. Y vamos a orar, mis amados hermanos, el que necesita oración puede acercar en el altar. Y si no, amados hermanos, quédase orando en sus sillas, vamos a orar en esta hora por la palabra del Señor, gracias Padre, gracias Señor en esta noche papá, muchas gracias Padre Dios mío, Señor te alabamos Padre, glorifico tu santo nombre Señor Agradezco, Padre, por el tiempo, Señor, Padre mío. Y yo te pido, Señor, cada día, Papá, Señor amado, cubra tu iglesia, guarda tu iglesia, Padre. Oh, mi amado Padre, Espíritu Santo, Señor, mis hermanos ancianos, guarda sus pasos, guía sus vidas, Señor, Espíritu Santo, Rey amado, los caballeros, Señor, los diáconos con los, Padre, la sociedad de damas Señor, las directivas Señor, guárdalo Padre, cúbrelo Señor y que cada día Señor y que haya Padre, cambio en nosotros Señor, que haya Dios mío Padre bendito, que haya luz entre nosotros Papá, Espíritu Santo, Señor guía sus vidas guía sus pasos, guía sus caminos, Señor Padre bendito, en tu mano Señor Todopoderoso oh Dios Padre mío, si alguno está enfermo en esta hora levántalo Señor Padre mío, pon tu mano Señor sobre mi hermana Leticia en el hospital, papá Dios mío, haz obras milagro, levántalo Señor, levántalo papá levántalo Rey amor. Amado, levántalo mi Dios Padre bendito Rey amado Demuestra tu mano Señor y Demuestra tu mano papá Demuestra tu mano Señor Y que tú eres mi Dios de poder Que tú eres el Dios El que hizo los cielos y la tierra Padre otorga la sanidad Señor Padre mío toda enfermedad que está en su cuerpo que está en los huesos papá que está Dios mío entre las venas purifica la vida de ella papá Señor limpia la mente limpia todo cerebro Señor en tu mano poderoso Dios oh Dios amado porque solamente tú eres Señor el que levanta papá como aquel día Señor, levantaste los enfermos. Señor, Dios mío, los cojos. Señor, empezaron a caminar. Y Señor, los mudos decían: Gloria a Dios. Oh, Señor. Padre, Espíritu Santo, Rey mío. Gracias Señor gracias Papá Gracias bendito en esta hora Padre mío Y guárdanos Señor, cúbranos Papá Y encamina tu iglesia para el día de mañana Señor Y llena Señor Padre bendito Y cada día Señor Padre mío Cada día Señor llénalos con tu palabra cada día, Señor, abre mente, cada día, Señor, abre ojo, cada día, Señor, abre corazón, Dios mío. Y en tus manos, poderoso Señor, gracias, papá, gracias, mi amado, gracias, Señor, en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, gracias, Señor. Si sí, mis amados hermanos, gloria al Señor, se ha sido la palabra del Señor y tiempo con mi hermano, gloria a Jesús. ¿Cuántas veces me he sentido solo y sin fuerzas para seguir? Pero su mano me ha levantado, me ha sostenido, me ha restaurado para poder vivir. Es que su amor es tan, es que su amor es tan. no lo Oh, hey. Canto dice fue la mano de Dios. Cantémoslo, quizás no lo saben, pero en el coro dice fue la mano. que lo cante con nosotros si tú reconoces que dios ha hecho algo en tu vida cántalo con todo corazón y no nos hice las palmas para la enfermedad si sí va a atacar pero se tiene que desaparecer, así que hermano hagamos la lucha ustedes creen que es fácil, no pero si, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece dice Pablo, alabado Jesús y vamos a doblar nuestra rodilla para despedirnos en esta preciosa hora, Padre eterno que estás en los cielos Rey eterno Rey poderoso, gracias te damos Señor Gracias por tu palabra Rey Eterno, muchas gracias Señor por alentarnos, por darnos la fuerza Rey Eterno hasta aquí hemos llegado Señor con este culto y Yo te pido Señor que tú guardes a tu iglesia, protéjalos Tráigalos el día de mañana Señor en el nombre de Jesús quebranta todo obstáculo del diablo que pone la mente en el corazón de tu iglesia despiértalo Señor en la mañana para que estén en el ayuno Dios mío te pido por mi hermana Leticia Elvira Esteban Dios mío concédele la oportunidad Señor oh Dios mío despiértalo por favor tú eres el dueño de nuestra vida te ruego, Señor, por William Barrio, Dios eterno, por favor, toma tú el control, Señor, de la vida del joven Dios mío. Concede las peticiones de su corazón, creemos en tus promesas, Dios mío, ayúdalo, por favor. Dios amado, nos despedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Bien, hermano dios les bendiga y la paz de cristo con cada uno de ustedes y si puedes colobremos eh, para la obra de dios